No, el fantasmita, el, el No hay, un, turbate, no hay un, un persa por ahí no has encontrado. Claro. No, nada, nada. Ahí está, ahí está el banco, Seba. Ahí le vamos a hacer la mufa rápida. Dale, dale, dale. El cuarrito. Ahí ahí ah, ah bueno. ahí está, está, está, Bien, ya está, ya está. Ahora estamos <risa> más tranquilos, un momento. Sí, gracias. <risa> la carrera, ¿Tun, tun, tun, tun, tun? <risa> ahora Ahora empiezan a sí. Los amigos de las que pasan. Pero bueno. Pero aquí queda ya todo ordenadito. Hay los puestos de comida. Del Lusail. Este lindo estadio. para la gente que se prepara para lo que va a ser el partido. En unas horas nada más. Está todo acomodado. Ya tienen todo organizado. Vamos a ir hacia el sector de la popular. ¿Afuera ya se ve más gente, estos... Mati, o sigue muy tranqui? Sí. No, afuera hay mucho más gente. Pasa o que acá tenés el luz, ahí el Boulevard, el es un lugar muy lindo para recorrer.